With is my- El dolor, entrando a tu cuerpo Directo al corazón Esta pandemia es la salvación ¡Es salvación! Un virus que transforma en alegría El dolor, entrando a tu cuerpo Directo al corazón Esta pandemia es la salvación ¡Es salvación! Un llamado jamás Y un llamado camino. Se te dio un llamado camarada ¡Suscríbete Más hermoso de todos, y esto dice es así: Es samba, samba, samba, samba, samba. ¡A su De virus llamado jamás ¡Despertó! ¡Despertó! Un virus que transforma la alegría al dolor Entrando a tu cuerpo, directo al corazón Esta pandemia esa la salvación ¡Despertó! Un virus que transforma la alegría al dolor arriba a todo el mundo con las manitos arriba como tocando el cielo y creo que se mueva así mira